Hola, soy Juan Brieva y yo también soy un Black Hero. Soy luthier, me dedico a reparar y a fabricar instrumentos musicales, guitarras y bajos en concreto. Llevo 14 años como profesional haciéndolo. Y cuando yo tenía 14 años, en, en mi mente soñaba con estar tocando la guitarra en, en estadios. Según llegué a edades más avanzadas, 18 20 años, ya tocaba en grupos, pero... pero Tal vez el sueño de ser músico profesional en una gran banda de rock se iba diluyendo y me dediqué pues, a estudiar una carrera y, y cuando llegué a los 25 pues es pues posible que gran parte del sueño ese ya no quedara como, como tal, pero un día de la noche a la mañana me surgió la posibilidad de arreglar guitarras y, y me agarré a esa posibilidad como profesional y, y he llegado hasta aquí, que hoy en día pues ya tengo mi, mi propio negocio, ¿no? montado, arreglando guitarras y hoy tengo por ejemplo la suerte de estar aquí con esta bellísima Gibson de 1952, que es una guitarra de las que siempre soñé tal vez con poder tocar y no ya tocarla, me paso unos cuantos días ahí eh, mimándola y disfrutando de ella, así como de muchas otras grandes guitarras y conociendo a grandes guitarristas y... Y al final pues viviendo la guitarra de otra manera, como que cuando yo, que como yo pensé cuando tenía 14 años, pero al fin y al cabo sigo metido en el sueño de la guitarra y, y esa es mi suerte. Respecto al debate de dónde está la música hoy en día, voy a intentar dar mi visión de, de, de Luthier, que es una profesión un poco extraña, una profesión que pudiera parecer que, que, que no tendría que ver demasiado con dónde está la música, pero yo creo que sí yo empecé a reparar guitarras hace 14 años eh, y noto que en los últimos 10 años eh, la clientela viene a ser como la misma pero 10 años más vieja eh, tengo como la sensación de que la la no tengo eh, clientela de 20 años, lo, lo, la gente joven no no, no no ha habido un relevo generacional entre los los clientes que hoy en día tienen 30 años o más y, y esa gente nueva que tiene que entrar ¿no? para, para dar savia nueva a, a, a los clientes. ¿no? Y esto yo entiendo que va a ser un problema a lo largo de los próximos años. ¿no? Dentro de 10 años y dentro de 15 y de 20 pues, pues irá habiendo cada vez menos clientela porque si no aparecen nuevos clientes el negocio se irá empequeñeciendo. ¿no? Las causas de por qué no tengo clientes de 20 años hoy en día, o son, bueno, tengo algunos, pero son un porcentaje ridículo. Hace 10 años eran el 30% de mi clientela y hoy en día son el, el 3 o el 5% de la clientela. Las causas de esto tienen que estar de alguna manera, de alguna manera ligadas al estado de la música que, que hay hoy en día. ¿no? Eh, respecto a esas causas, podríamos, pues tal vez que, que haya un... Una falta de grupos nuevos que lo que lo rompan, ¿no? Como, como en sus tiempos lo rompía Metallica, ¿no? En los años 90 o, o finales de los 80. O mmm, puede ser creativo en, en algún sentido, como que no hay bandas nuevas y luego también yo creo que puede influir, pues que el negocio de la música por la piratería, por, por, por, por las descargas, por, por cualquier motivo, es un negocio como que se está muriendo, que se está empequeñeciendo de alguna manera, ¿no? Y todo esto, pues al final, fijaros como, como hasta una persona que arregla guitarras no también le afecta. no Es el, el punto más curioso. También diría que, que hablando con, con profesores de, de escuelas, que tengo mucho trato profesional con ellos, pues me comentan lo mismo, como que en las clases tienen eh, chavales de 14 años porque el papá se pone pesado porque toque la guitarra, pero que cuando llegan a los a los 15, 16 o algo así, dejan las clases y que de repente no hay alumnos de veintitantos, que, que pasan de ahí a tener alumnos de 40 y es como un poco de locos, ¿no? El, lo mismo de locos que es para ellos es para mí no tener chavales de 20 años que serían los que tendrían que tener un grupo y traerme la guitarra para reparar y, y no vienen porque posiblemente pues no los haya, ¿no? esa es la, la explicación, digo yo volviendo atrás en el tiempo Recuerdo con 14 años que Angus Young era para mí, como descubrí a Angus Young de ACDC y eso fue como el, no sé, su guitarra me hablaba y yo quería tocar la guitarra y, y, y llevaba las camisetas de ACDC y recuerdo que en aquella época, tengo ahora 40 años y, y, y esto debían ser más o menos pues primeros de los 90, año 90, 91, algo por el estilo, recuerdo que, que Madrid era todo tribus urbanas, eran... Eran los pijos, los heavies, los mods, los rockers, me acuerdo si había los siniestros. Y recuerdo que cada tribu llevaba como sus camisetas de grupos, tal vez los pijos algo menos, pero también había muchos que llevaban las camisetas de U2, los heavies pues eran su ACDC, Iron Maiden, etcétera, etcétera. Los siniestros llevaban de Cure, los, los mods llevaban The Who, los Specials y cosas por el estilo. Y recuerdo como que... Cuando yo tenía 15, 16 años, año 91, más o menos, 90 91, recuerdo que era como que todo Madrid y, y toda mi generación era como que llevabas los grupos como por bandera, ¿no? Te, te identificabas con uno y era tu bandera. Yo noto que la gente de ahora, no, los chavales de ahora, no tienen ese esa identificación con la música en general, ¿no? Noto también que los los chavales de ahora, pues, pues el no sé, no... Yo recuerdo que cuando yo era un, un chaval de 20 años todos mis amigos, o si no todos la mayoría de ellos eh, intentaron tocar la guitarra, que se habían comprado una guitarra y lo intentaron la mayoría fracasaron y de, de cada 10, pues solo dos eh, tal vez tocábamos la guitarra un poquito y llegamos a montar un grupo, ¿no? Pero, pero había una ilusión por tocar la guitarra entre la gente, ¿no? Y montar un grupo y hablando con... Con mis sobrinos, ¿no? Y con primos más jóvenes que tengo, noto que, que la, la música hoy en día ya no es el motor de, de, de la juventud. Eh, puede ser el fútbol, pueden ser otras cosas. O, pero la música, desde luego, no es. Tristemente no es el motor de la. de la juventud de, de hoy en día. Y sí lo fue de la mía, ¿no? Eso. Eso lo tengo clarísimo. Después de haberos contado esta experiencia tan tan triste, ¿no? A mí no me gusta nada ser cenizo y, joder, estoy aquí hablando como muy pesimista de la... acerca de las cosas, pues me gustaría ahora dar un, una lectura positiva y es que estoy seguro que, que en algún momento va a aparecer eh, unos nuevos mesías que, que, que lleven la música a otro, a otro nivel, ¿no? Eh... Se dijo que en los años 70 el rock había muerto, ¿no? Como que el Zeppelin y Deep Purple eran los dinosaurios y después de eso aparecieron, pues, pues Iron Maiden y Def Leppard, White Snake, la nueva ola del British Heavy Metal que se llamaba y, y, y de repente lo que antes era una cosa vieja, pues, pues, y muerta que el punk lo había matado, pues de repente apareció como como una cosa nueva importante. Luego, cuando aquello ya también igual parecía como medio muerto, pues apareció Metallica, que lo que rompió y llevó la música a un nuevo derrotero. Y, y posiblemente, pues pues, pues ahora ha habido un impasse igual en el que no ha sucedido un relevo, por ejemplo, de gente como Metallica, ¿no? Y, y posiblemente esté hasta ahora sucediendo, porque es muy probable que... Que gente como yo de 40 años, si apareciera un nuevo Mesías, posiblemente no le reconoceremos, ¿no? Como tal, eh, diremos como... Yo recuerdo que, que, que la gente de la edad de mis padres decía como que eran fans de los Rolling Stones y decían como que, que Metallica, que eso era ruido, ¿no? No se habían dado cuenta de que ese era el, el, el, el siguiente tren, ¿no? Te habías quedado en el antiguo. Y yo creo que hoy en día hay que estar muy atento. Igual está ahí el... el el nuevo mesías y, y no nos estamos dando cuenta de que está y, y, y tal vez haya que estar atentos a, a, a eso no bueno y ahora un poco volviendo a la parte menos optimista de, de, de mi visión me gustaría hablar de un tema que, que seguramente se ha convertido en tabú y es el, el pago por la música eh, yo tengo trato con músicos profesionales y tengo pues trato con, con la gente normal no y, y empieza a ver como un, un problema y es que mmm, los músicos profesionales por supuesto que tienen que vivir de su, de su trabajo no eh, yo creo, aunque caiga mal por decirlo ahora mismo que, que habría que pagar por la música que se consume o sea, te compras un CD, te descargas algo, lo pagas tal vez no al precio de Spotify que es que lo considero ...muy barato, ¿no? Es como... ...aparte los músicos no les llega dinero de eso... ...y yo creo que, que habría que pagar por la música... ...como se ha hecho toda la vida, ¿no? Eh, cuando hablo con eso sí, con amigos no músicos... Eh, ...pues suelen decirme un par de cosas... ...que es lo de... ...antiguamente se cobraba 20 euros por un CD... ...y eso es un atraco... Que ...tal vez sea razón, aunque sea verdad... ...pero tal vez habría que, que pensar que se pagaba el IVA... ...se pagaba a la tienda que lo vendía... ...se pagaba al... El, la, el coste de transporte, distribución, fabricación, la discográfica famosa, que se ve como el demonio Y por último la artista, pero bueno, había que pagar de esos 20 euros a toda esa gente Y mmm, no sé si tendrían que costar 20 euros los discos, pero desde luego que no tendrían que ser el coste de Spotify, ¿no? y luego también creo que suelen comentar la gente que no es músico dicen ya ahora no venden discos pero pero ahora dan muchos más conciertos porque la gente como oye su música pues va más a sus conciertos yo creo que se, si se piensa a fondo yo creo que no, no es cierto habría que preguntarse gente de, de 40 años cuánta de, música se descarga y oye en youtube o en spotify ¿Y a cuántos conciertos va? Yo que tengo dos hijas, pues pues, posiblemente, no sé, voy a muy pocos conciertos y en cambio descargo mucha música, la veo en YouTube o algo así y al final de todo eso que yo oigo y no va ningún dinero a, al músico, ¿no? Y habría que seguramente darle una vuelta a eso porque de todas las causas que hay para que la música ha llegado a este punto como que nos faltan mesías es que la... la el, lo gratis la gente no lo valora, por un lado. Y luego también está claro que si no hay dinero, no hay. No hay. No se puede generar un, un Mesías de la nada, ¿no? Hace falta un. Pues eso, un, que tenga una base económica detrás para poder grabar, para poder ser quien, quien es. Metallica sin, sin Industria no hubiera llegado a ningún lado, ni Led Zeppelin ni los Rolling Stones, ¿no? O sea, es un. Tiene que haber ahí un sustento económico para, para los músicos, como para el que arregla guitarras. O sea, eso tiene que ser así. Y creo que la gente lo tiene que entender porque es políticamente incorrecto, pero, pero es así. Y habría que, que replanteárselo, ¿no? Bueno, he hablado de... De algunas de las partes malas de, de, de internet, de las descargas gratuitas y de la facilidad para descargar la música no y que a los artistas no les llegue el dinero, pero también habría que hablar tal vez de la parte positiva no mm... Van Halen, eh, que es uno de mis ídolos, también comenta que él lleva 20 años sin escuchar música y que gracias a eso también a él le permite el, el, el, el desarrollar estilo, un estilo que, que es nuevo y que no está escuchado, ¿no? La gente que ve internet hoy en día puede acceder a lecciones de cómo tocar exactamente la guitarra tal cual la tocan sus ídolos. Eh, yo recuerdo en mi época que no existía internet cuando yo aprendía que, que tocabas lo que tocaba tu ídolo, pero mal tocado, pero a veces en algo mal tocado te acababa te saliendo tu estilo, ¿no? Y, y bueno pues internet puede que sea malo para, para desarrollar nuevos estilos pero también entiendo que si sale un nuevo mesías eh, alguien que invente algo nuevo que estoy seguro que aparecerá eh, internet le va a permitir llegar instantáneamente a todos los rincones del mundo estoy seguro que, que Metallica en el año... 84 le costaría llegar a Vallecas o a, o a un pueblo de la periferia de Madrid, ¿no? De ¿Cómo conseguirían sus discos? Pero en cambio hoy a través de Internet estoy seguro que cuando aparezca un, un nuevo Mesías llegará a, a todos los rincones del, del mundo, ¿no? Y, y bueno, pues esa es una de las esperanzas que, que tengo. Espero al nuevo Mesías. Eso, eso es donde quiero dejar el mensaje.